Hola gente, de Hola gente de YouTube, estamos en un video Hoy voy a estar jugando contra mi amigo El Brian Sigue sí, la segunda La segunda parte del anterior video Espero que los disfruten Voy a elegir un personaje, a ver Dale, espera que elijo un personaje Me voy a elegir a Jesse, a ver Mientras tanto, pausa. No puse pausa, no vi lo que estaba jugando. Pero igual tú grabaste lo que estaba jugando. Sí, okay. grabado. Así que bueno, pone pausa. ¿Qué va a pasar? Y amigos, tú, perdone, no se grabó, pero el Brian me dijo que estaba viendo mi video. Así que capaz me pasa o no, pero si me pasa se va a consumir mucho espacio, ¿no? Sí. O si no, pero igual yo gané, amigos, yo gané, ¿no? Sí. Sí, estamos así en un reto de definitivo de castigo. El castigo será. Tienes que decir castigo? El castigo será que el castigo será que sí. el que pierda dos sí. veces sí, el que, el pierda, que pierda, pierda dos, dos veces, veces tiene castigo. Así ah, el que no pierda dos saber. veces y el no el que pierde tres veces tres veces vamos a estar jugando tres part sí, partidas, tres partidas. Hasta... no tres partidas no hasta que alguien pierda tres veces. Sí. Dale, y espero no perder. Yo ya gané una. Y Brian perdió una. A ver, veremos. Dale, vamos a empezar a la una, a las dos y a las tres. La espero un ratito. Yo no, no me confío con este. Voy a elegir a, a uno bueno. ¿Dónde está? Acá está. Ese. Bueno, gente de YouTube estoy acá seleccionando a mi personaje, así que bueno, no, sé, no, no confío tanto en eso, pero bueno, hay que intentar. Dale amigo, empezar. Vamos a empezar, dale, dale, vamos, vamos, vamos, con todo. Dale con todo. No sé la verdad quién se eligió, mi compañero. Ahí está Brian, Brian con, Pine, con Pini, yo quiero que le bajen, espero que le bajen, no deseo, no deseo nada de su mal, pero ahí está 8 bits, 8 bits. Uh, ¿cómo tiene 8 vidas? Hay muchos 8 bits. ¡No! Me derrotó el bot. La verdad. Y yo vamos mi amigo, el Brian, ha ganado No sé qué ha pasado Pero esto tuvo suerte Tuvo suerte, la verdad que claro, tuvo claro, una suerte claro. Dale, pone Y además que estamos jugando en mi mapa que Eso creé hace un tiempo Que no lo mostré, dale, dale. No sé, yo Ahora, lo agarré eso Dale es de de vuelta Pero no sé si yo lo a <risa> Allá está con ya está como te asustes mucho, y haces muy raro, No Los manches. No me que Toma, toma. Yo digo que te cuides, por favor, por que me la la. Te salvé de apelo. no, No, no, no, no, no, no. Dale, pues, no. me da piernas! ¡No! Vamos, no puede He perdido. ser, justito se me va la conexión No puede ser Uno está jugando mal y otro está jugando peor Así que bueno, no se sabe, pero bueno, ya Yo estoy jugando peor Ay, no puede ser, sí, está jugando peor No, ya le baja Le baja, le baja, Joder, le si baja le doy, Pero bueno, es que es difícil así con, con mal le, bajó, le bajó, le bajó, le bajó Ahí está, le wow, Toma, mira, lo gan le gané al Alex otra vez Si pierdo una vez más, no no, no me la perdono, dale Dale No ¿Sí me la perdono la... Pero esta es la definitiva no, la... Está todo calixto, ya hora de la Listo, pelea calisto. de fanata Ahí va, dale Dale, Así vamos, bien. que pierda, que pierda, amigos Yo lo máximo que voy a hacer es taparme de los bots amor! como ¡Ay no! no! no! no! no! no! no! no! no! no! no! no! no! ¡Ay no! ¡Ay no! es no! no! no! no! no! no! Vamos, vamos, vamos. La, la, la, la. Pero mira, si no sacas victoria ya pierdes, ¿ah? ¿eh? Espera. Espera, sí, mira. ahora que me acuerdo... ...no perdemos hasta los tres. Por eso, esta es la tercera. Si tú ganas... ...hacemos uno definitivo, ¿sabes no, por qué? No, este ya... Ya está. No, no, ya, ya te gané no, ya... no si, por eso. Si tú ganas esta que ya ganas tres... Es definitivo porque el anterior video yo gané y diríamos uno a uno. Tú ganaste este y yo uno. Así que hay que hacer la final la definitiva. Pero bueno, los dos en los dos solos. Sí. Uno contra uno. Va a ser otro video, ¿no? Pero hoy mismo también lo vamos a estar jugando. Pero lo vamos a subir otro día. Este sí lo vamos a subir hoy. Ya ganó Brian tres veces. Yo se lo pude ganar una vez. Pero bueno, amigos de YouTube, hasta que ha sido el video sí. de hoy. No olviden de dejarle un like, casto. Por favor, no olviden de seguirme en Instagram, Twitter y Facebook. Chao, amigos. Denle like.